Hola amigos, soy Lara Álvarez. ¿Estás que todo te sale mal? ¿No encuentras salida? ¿No sabes qué decisión tomar? Llámame. Mis cartas y yo podemos ayudarte. Pide tu cita en el 671 44 70 18. Te ofrezco una consulta por teléfono, videollamada o si lo deseas de forma presencial. Pide tu cita al 671 44 70 18. Estaré encantada de ayudarte.